Un mosquito, mosquito ah, no, ah, no, no, no, no. un parquito de, de cáscara, cáscara de adornar. ...con velas de papel se hizo hoy a la mar... ...para lejos llevar gotitas doradas de miel... ...un mosquito sin, sin miedo, miedo va a ir muy seguro... seguro. Oh, ya. De, ya. ...de ser buen timonel y subiendo y bajando, y bajando las, olas, las olas... ...el barquito ya se fue... Navegar, navegar sin temor En, en el, mar el mar es, es lo mejor. mejor No hay razón de ponerse navegar. a regular, Y si viene negra tempestad Reír y cantar y bailar Navegar sin temor En el, el mar es lo mejor Y si el cielo está muy el barquito va contento por los mares lejanos del sur. El barquito va contento por los mares lejanos del sur.